Hola qué tal mi gente, en este video tutorial le voy a enseñar cómo yo puedo tomar un texto y en vez de ponerle color, le vamos a poner que el texto tenga un color que sea como el fondo de una imagen, así que vamos de una vez. Ok, el primer paso es que nosotros vamos a buscar una imagen, verdad la cual yo quiero que tenga el fondo que me interesa, entonces Voy a seleccionar esta imagen. Entonces le voy a dar a clic derecho. Copiar dirección de la imagen. Y le voy a dar aquí donde dice cargar imagen. Ok. Clic derecho pegar. Entonces si se fijan. Vamos ahora. Ese va a ser el fondo de mi letra. Ok. Entonces le voy a dar a donde dice capa nueva capa para que mi letra sea también una nueva capa ok texto luego le voy a añadir texto y ahí voy a escribir agua ok voy a buscar configuración le voy a dar un color negrita voy a aumentar el tamaño aquí le voy a mover con ese tamaño me parece bien entonces yo quiero que esa palabra la vamos a poner céntrica. Miren cuando te ven la línea morada. Está céntrica. ¿Ok? Entonces yo quiero que la palabra tenga de fondo el mar. ¿Ok? Simplemente con la letra seleccionada. No me importa el color que tenga realmente porque va a tomar... Eh, no va a tener color sino que lo que va a tener es... Eh, vamos a ponerle un color blanco. Está bien, vamos a poner un color blanco. Entonces con la letra seleccionada yo le voy a dar a la varita mágica, mirenla aquí y voy a presionar Shift en el teclado con Shift presionado le voy a dar un clic a la primera letra, dejo Shift presionado le doy un clic a la segunda y así sucesivamente a todas las letras. Luego de ese paso tenemos que darle a invertir selección. ¿Por qué razón? Porque yo necesito seleccionar no las letras sino el fondo que está detrás de la letra. Entonces, seleccionar, invertir selección. Si se fijan ahora en ese borde, miren, significa que no es la letra que está seleccionada, sino el fondo. ¿Ok? De manera que ahora, el siguiente paso, le voy a dar a donde está el mar, le voy a quitar el, el bloqueo que tiene, doble clic para quitar el candado. Entonces, yo voy a proceder a borrar el mar, pero ¿qué pasa? Que como lo que está seleccionado es lo que está detrás. Se va a borrar toda la imagen del mar, excepto la palabra agua, ¿ok? Entonces simplemente le doy a borrar, miren aquí, la goma, ¿verdad? Entonces necesito poner un cursor más grande porque está muy pequeño, miren que está muy pequeño. Vamos a poner un cursor más grande. Tamaño... Ok, le voy a poner un tamaño de 200 y algo, está bien. Miren ahí, entonces simplemente yo voy a proceder a borrar la imagen. Si se fijan, me va a borrar todo. Debo tener la imagen seleccionada. Me va a borrar todo menos la palabra. Entonces, me aseguro de que todo esté borrado. Entonces, simplemente yo voy a subir la palabra Aqua hacia arriba para que se vea. Miren ahí, como el fondo, le voy a dar clic derecho de seleccionar. Y ahora mi nueva palabra lo que tiene es el fondo de la imagen. Todavía la palabra Aco debajo. De manera que si yo la muevo, por ejemplo. Yo puedo utilizarla como de fondo si quiero. O simplemente la puedo borrar. O lo que sea. Entonces así de esa manera se hace. Entonces para descargar la imagen le vamos a dar a archivo guardar imagen, si quiero que tenga un fondo blanco le doy a jpng, si quiero que no tenga ningún fondo verdad, le doy ahí, entonces vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner agua y le voy a dar a descargar para que se descargue en mi computadora, regularmente se descarga en la carpeta de descarga, entonces miren ahí donde está la imagen en mi computadora, nada señor, nos vemos en el próximo video.